Hola, hola, hola, amigos, compadres, carnalitos, brothers, ¿cómo vamos? Un saludo, aquí les saluda Manny, ¿cómo van? Bueno, hoy el video que estoy haciendo es un poco más geek, más tech, más Manny Tech y eh, la idea es mostrarles eh, cómo usar el celular como si fuera la llave para su casa. Va a ser más dedicado a este, un poquito de este video, a mi trabajo, a lo que es mi trabajo, los que me conocen saben que yo no sé, como más de 15 años en esto de la seguridad electrónica. Y bueno, en la empresa donde trabajo con... que eh, es Rosler, ahí trabajo con Jaime y con Mariano. Si quieren ir a seguirnos en Instagram, aquí les voy a poner los, los links para que vayan y los sigan en Instagram. Saludos a Jaime y a Mariano. Nosotros en Rosler tenemos una aplicación, una lectora donde ustedes pueden instalar el celular como si fuera una llave simplemente yo que hago, hago una aplicación a mi celular y pues realmente tengo que tener un lector para entrar a mi, a mi casa, a mi apartamento, a mi torre de edificio, a mi fraccionamiento, a mi condominio eh, pues usando el celular y usando la lectora, entonces es muy fácil nosotros en Rolder la aplicación es gratuita por ahora, no tiene ningún costo por ahora eh, donde la pueden comprar, aquí abajo voy a dejar los links de los distribuidores que tenemos en México, en Guatemala, en Colombia donde Pueden ir a comprar, pues, este tipo de equipos y reemplazarlos en sus conjuntos, en sus casas, bueno, donde quieran. Entonces, eh, vamos a ver. Bueno, entonces tengo mi celular, ¿cierto? Celular. Todos los celulares traen NFC, bueno, to todos los celulares de gama media, media alta y alta en Android los iPhone traen NFC pero no sirve para esto ¿por qué? porque a, a, Apple tiene bloqueado el NFC pues para su Apple Play y eso pero el resto de los que tenemos Android podemos utilizar el NFC como la llave entonces yo simplemente ¿qué hago? bajo una aplicación aquí al celular cuando tengo la aplicación instalada pues obviamente tengo que decirle al administrador del conjunto o bueno, o en mi sistema de acceso enrolo el celular como si fuera una llave y pues, yo simplemente paso el celular y... ahora voilà, abrí la puerta entonces ya no tengo que pagar ni llaves, ni tarjetas bueno, entonces, eh, los que estamos en Android, vamos al Play Store depende de la marca que estén usando entonces pues, yo voy a mi marca, Rosler, acá ya me salen pero eh, la idea es que instalen esta mi número de identificación, obviamente ya la tengo instalada le dan a abrir y aquí queda el número de identificación del, del equipo, del celular este es el número que tendrían que enviarle a la persona encargada de seguridad para que su celular a partir de ese momento les funcione como llave para que ustedes puedan entrar al condominio al fraccionamiento, al country bueno, ya depende del país cómo le cambiamos el nombre en cada país ese es el número que le tenemos que enviar a la persona encargada de seguridad ahora, todos los celulares traen bluetooth o sea, si sí, un tal, de, de con la, la cama que sea entonces, por ejemplo, en una marca donde nosotros trabajamos con Jaime y con Mariano aquí les dejo el Instagram de Jaime y Mariano que es Rosler, lo la tengo en mi en mi tapabocas eh, tenemos también la credencial bluetooth que es gratuita, entonces lo mismo baja la aplicación del celular, ¿cierto? que ya vimos en el en el video de la del, de la pantalla de mi celular bajo la aplicación lo mismo, tengo que ir y pues decirle al señor de seguridad bueno mi sistema de control de acceso y en vez de que me enrolen o me pongan la tarjeta, el número de la tarjeta o el llavero, pues eh, lo que hago es que eh, pido que eh, guarden el número de mi celular. Le oprimimos acá, le manda la señal a la lectora y Igualmente, eso abriendo puerta. Listo. Y así puedo usar mi celular como si fuera una llave. Y no tengo que andar cargando ni tarjetas, ni llaveros, ni nada. Es que simplemente con el celular. Listo, amigos. No olviden suscribirse, darle like, comenten abajo qué más quieren que les cuente. Y ahí vamos así subiendo más videos. Gracias. Chao. No olviden suscribirse. Chao.